Se sincala y por la vera, sinceramente, la eta de suerte fue mi copa, ni la novia se oí. Ta loco tuya y todo o oh, uva modelo La se permite imbajero mis universo y con eso De puñeta y de norte sur de este y oeste, la y de bautiba puentepe, se siga mantela, Es el toniema en mano, audio pedio más cien por cien, ahí me seguro, se siga y pora de y mamá epa ya pota, su pente a caipú. un genie junte, genie junte, genie junte. Mamopa, o y en mi viejo y tema. Quién sabe, mamá, mi amor prohibido, oye, un gatú. Mamo y coime, mi amor prohibido, a en el olvido. Pensas ser ella, el una reza a tu abandonado y te he olvidado de la hija por abajo, Sea yo me alazaba, me senta a pensar. Hago un gusto y se te lleve, pero paisa. E ir por ahí, por ahí. Porero yo y junié, hija de mí. Muy gusto de paisa. A cara con Isa. Apué, apué, a hacer yo amigo. Mi amor mi amor prohibido A ah, mí en el olvido, peizas ser ya Que y una de esas, a tu abandonado Y te he olvidado, de la he por no Ay con hay ju amor prohibido por ningún motivo de hay cosas, hay llevo hay de hay ay hay en hay momento. prohibido para de mamá y corimel, mi amor prohibido. Añe en el olvido, ser el ya una rezada a tu abandonado, viste y olvidado, me la por me Pisa pura prima de que a nadie te indeposent No hay con condena de siempre en mi mano Ya yo miré, y ya sentí O agente gente de la un pez se va se fue, Ha va el juego y se Hay un pueblo en el Debe dejar de ha de Pero de paco Ana, ya paga raña de culpa. Aguijar y cupe multa, hoy ni mi cato esté. Aguique, ella pende, un pender en mi aponar, al nivel de la hoy me vais a devolver. A qua y coa por ama, gusto y jaco ama Reja y cuban de cambiama, hoy me voy a Pensaba, pues, un pendejo se cambiado no es a los otros lados y abajo es el hacer. Música hay que ir, hay por a Ha, Yo Galiú Y por Abamorayú O Reina puitepe, o anda y Andapa y Tepe O Andapa y Parra Tepe Ay, comandere Música Pensaron, y hay como a en él Deje huisa estrella, ayer para negra, ta' y ante más, de aquella dicha pasada ¿Con una peina, trojana, o de andereje jefe Seje se los bamas, seré la web o puitama, otro y tenemos yere Hacen el que le guaré, siempre roja y cuponaba. Más que la A deseaba, la pebe a oye la amor ne por me boca a entre gané culo, a que tanto perejete, la O oye, que oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, y oye, oye, oye, me oye, oye, oye, y oye, al amor Sebo ai con año mí Seré um, mi ojo se se, eh, a, a aroma, uy, eh. Era pa hoy mejor tope mocha amor Para recordarte cada petombe En tus blancas manos quisiera que pose Para recordarte cada petombre. a Aquí yo vi Yeah, yeah. Mi compañera del alma, la flor de mi primavera Dolorido en tu ausencia, a tu intención va a ser De ver te buscando aquella fragancia Donde está mi recordada, maio -e y Dichoso fue aquel ayer que pasaba yo en tus brazos En los días del verano, de enero mes me llaman Tu seré de ser ella, ah, sediento de mil amores Gozando de los placeres, un mi Esas tardes otoñales, aquellos atardeceres, mamó pa' y me ojo pa, sañoco apea a peapuita, sumiéndome en la tristeza, sin conocer con certeza va a ir a ser ya. Si llorando, se lo digo y pijaré, y, y aquel, en mi rancho abandonado Transcurre mis días, semana, mes y andando. Cuatro estaciones del año me dejé en Mahasa. Me porque tengo la esperanza. Al regresar la añoranza, se le huyó Se, se fue Se su peja Ya hay en Su y marante se mora Ay cu Imae pa te se de gole Toicoico jaisepe oico Oja ora tobe to Amoñe eneja aje tu Su pe a noite a hay y se Yete ojo a cuemón Supe o aranda de mojo que Remoco te van en mora y a muere jay tú no Ney cua A ella está llego La ya hay juan ya hay ju Franco isleña, mujer hermosa Con franco isla, molle -Waja. Hoy te modulo estas estrofas Con mi vibrante maratazá Sepo, acente, pete y ara Ande, potireta, cebolla Cero, asado peñan, de yaran de blanco, planta divina, tu país por pioño te va el la flor matutina, iba a la pueblo y me Paso Ignacia, se embuetea, eva, puta tarea, jugo Pero hoy me la haga y cuente va, franco isleña, cuñata entonces de amor en nido, algún y de coja, eh Checo a puetata, nebo tutipe, se juventude adiós ta, él eh. y tu sienten de poca bepe Fui va Tebata en Sarajú Si en Nayu huiba un viejo jarende y se iconaba Peisarupinteco eco ero moñe Nereco mireco ama ero se pirimbaba Se botaba de taco se rubitan de nenejeje Y se ve que se ayer ureba, me el cu. Me mira, se ve con suelo, co a la pupe. Rui a correr y coja guama oñón divén. Najía veima, peiza y coan a pesa upe. Será y rumina, es muy se le ver. Corazón yo fue con mi pepe a Por parte siempre voy a ba, aparte siempre estoy. Rico e, deja pa, hay daño y que descanso nada. Seré mi tía amarrada, co' agandere, de Corihuá separado De Corihuá por la saberá Yo decisión, dejé huico a veces. Se hay dolor añete, se y hu siempre firmar. Me pedale decidiré, la ser en juro añete. Seré mi apoyo a hacer, con sinceramente. Mire tú, inocente, así subimos muy Los dos ella ya ve, ya deja es la culpable Se si ve que oye, yo que pade, si ya y con ojo es el A través de la distancia No el manto a hacer Areconde, Catacueco, coato y mi guardada A este rojo y zapada A no ver ya de ale Solución de Areconde Reico a pena, mi vida Primer amor decidida a Hanen de Piaricel que sembra a jodá, tamá te salú hay mojadurere, sere, joma, sere, yaíte rechuga, ay, sandere, ya po angá, sere, a lo te de promesa, saca, muy que esa, mamá, de pandera, ese nivel so we, am we started, started si a esa nacer y ser bailaré y pa amos sufrir A maico, juepe me voy, mene nace y muy, muy, muy, sufrir mi canto, porque tienes tus hechizos que cautiva mi querer, la divina providencia te colmó con sus encantos, prodigando a tu belleza esa gracia de mujer, Engalana tu hermosura la floresta paraguaya, que se viste con su gala de claveles y jazmín Para dar la bienvenida a su vez. labios sensuales se han mi corazón mi mansión es melanchía de fragancia enredadera rodeada de azares donde canta el ruiseñor hoy te aguarda primorosa mi reinita hechicera estrellita que prendí en mi pecho la pasión sabe? y vengo a ver, nacebo a mi ver. Concluyo mi mensaje de flores aromadas. A ti, a mi Barada, cuñada. Senda y noche y día, la causa de tu partida, anda te venda a topar. Uña esa ya, ya y dueña de toda mi vida, truncaste mi alegría, señor e inda verdad. Daigatu y ceresará, y, y de aquella dicha pasaba, en esa noche estrellaba, ya yo adi puro Juraba amar por siempre, clamaba, no a la opresa inmoral da se La sin envidia aún persiste en mi alma, en tu cuna perfumada, ya yo hijo etero un uh, pero ya evacué, como si no de alabanza, mi dulce amor, mi esperanza, ya yo hijo etero huaré. hoy me iré dejando. Consejo de otra persona, aquella que no le importa, hipotibambora y poti el ju, Las roja a la u, uh, volve mi dulce paloma, por Dios mi alma te implora, el te nace muy Saray o un y te saray de ta, a y y cuayuvo, se y y se va a ir de año de sábado y toma sáino, pena, para muer. Mapote saga un sego y pautaba o hijañaña baja monbae y bambo la y jupotu. Ay, sase de y mongar de fe y se mopla No va a vivir a la torre pena y que hay me miñera uña por ahí te valle monurumbo llegua. O pues a veo aranda pesado que me voy a señear Upero queré a cuento y panera y juponaba Nere tocamaba ok, y ñee paje me la y Hacemos el de o si no, no será cerveza más que con él. Curo toparon a más en bailar de mire. Naturalmente pendejo va a puta en de hacer. Pendejo va a ir de treta y puta mente. Si solo intento, pueda y te corazón así. Se firma, nace en Bahibia, nace en Bahibia, peiza, sufrida, anda i iba, mi si mi me dese consola, curo ama en Bahibia, andere naturalmente pendejo a puerta en día, se venere en Meregua, irete, se pone intento fuera y de corazón así Amiga, quieres ser. Yo te entregué mi amor pensando en que me amaba. Hoy vienes a ofrecerme tan solo tu amistad. Hoy vienes a ofrecerme tan solo tu amistad. No, tu amigo nunca seré. Si me diste tanta ilusión. Si me diste tanta ilusión Yo prefiero no verte más y... tiempo hoy de nuevo regresar pidiendo que te perdone por tu ingrata falsedad te juro mujer lo siento sabes cuánto mal me has hecho y yo no te di motivo no te puedo perdonar déjame vivir en paz. Ya no quiero tu cariño, mucho jugaste conmigo, destrozando mi alma y vida. Hoy dices que arrepentida, quieres volver a mi lado, como amigo no lo niego, pero quedarte jamás.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 No lo niego, pero quedarte amar.